sábado de la 27 semana del tiempo ordinario del evangelio según san lucas capítulo 11 versículo 27 al 28 en aquel tiempo mientras jesús decía estas cosas una mujer que estaba entre la multitud levantó la voz y le dijo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te mamantaron pero él les contestó mucho más dichosos son los que escuchan la palabra de dios y lo guardan. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Hoy escuchamos un piropo amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para expresar una bienaventuranza a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, con la cual ciertamente no está desautorizando a su madre. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó ella en la palabra de Dios, que Dios le había dirigido a través del ángel. San Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí en cierto modo como el modelo de los creyentes, ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito, hágase en mí según tu palabra. Algunos exegetas se preguntan si este breve relato no será una variante del otro en que la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo a él. Hay quien descarta esa hipótesis. Sea lo que sea de esta cuestión, el hecho es que la respuesta de Jesús en ambos casos es la misma. La mayor grandeza y la mayor dicha es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Eso es más importante en la vida que incluso tener la relación de parentesco más íntima que se puede tener con Jesús, la relación madre-hijo. Pero lo decisivo no es oír la palabra de Dios, sino cumplirla. O sea, lo decisivo es que la palabra de Dios se constituya en el principio determinante y organizativo de nuestra vida. Hay que recordar aquí que en las culturas del Antiguo Oriente, la palabra no tenía principalmente la función de transmitir un conocimiento, sino que era considerada como una fuerza que transformaba el ámbito en que penetraba. De ahí que integrar la palabra de Dios en la propia vida es más determinante que ser de la misma familia de Jesús. Pero hay algo más fuerte aún. Según el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es Jesús. San Juan.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 Husano. En su evangelio afirma que la palabra se ha hecho carne, es decir, la palabra de Dios se ha hecho humanidad, lo cual es como decir debilidad, bondad, cercanía humana, amor. Por eso lo que en definitiva afirma Jesús es que lo más importante en la vida es ser profundamente humano. Es mediante nuestra humanización como encontramos a Dios. De la misma manera que haciéndose humano es como Dios nos encontró a nosotros. Podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús, que sepamos escuchar la palabra de Dios y, y la cumplamos. Es lo que alaba hoy en sus discípulos, lo que había dicho que era el distintivo de sus seguidores y lo que valoró en María en contraposición a Marta, demasiado ajetreada en la cocina. El mismo Lucas presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído, según la alabanza de su prima Isabel y la que conservaba estas cosas en su corazón, la que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios. La verdadera sabiduría y por tanto la verdadera bienaventuranza la tendremos sí como María, la primera discípula de Jesús. Sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia. Ahora que la Iglesia en la Reforma Postconciliar ha redescubierto el valor de la Palabra de Dios, podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escuchar y de cumplimiento de esa Palabra. Entonces es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme y no sobre arena movediza. Que el Señor los bendiga.